Introducir texto matemático en nuestros documentos es ahora muy fácil gracias al nuevo botón de texto matemático que incorpora el editor de Escolarium. Para utilizarlo, cuando estemos redactando un documento dentro de Escolarium, tan solo tenemos que pulsar en este botón y aparecerá un cuadro de diálogo en el que podemos escribir matemáticas. Concretamente, escribiremos utilizando látex. Al abrirse el cuadro de diálogo, veremos que nos sugiere un texto matemático con su correspondiente interpretación. Si no nos interesa, lo podemos borrar y escribir el nuestro. Por ejemplo, para una fracción escribimos, escribimos barra frac. Podemos continuar escribiendo nuestras operaciones y cuando tengamos que introducir más texto matemático, seguimos escribiendo barra frac o el comando que necesitemos. En este caso, voy a seguir escribiendo. Como van varios caracteres, nos introduciré entre llaves. Y con esto ya tendríamos nuestro texto matemático. Se introduce y podemos continuar redactando nuestro documento. Cuando le demos a guardar y veamos el modo edición, tendremos nuestro texto matemático incorporado al texto. Si necesitamos continuar escribiendo, no solamente podemos escribir fracciones, sino todo lo que necesitemos de texto matemático. Por ejemplo, vamos a escribir un sistema de ecuaciones. En este caso, volveríamos a utilizar nuestro botón de matemáticas e introduciríamos el nuevo texto. Con este nuevo texto, tenemos un sistema de ecuaciones que queremos proponer a nuestros alumnos. Y así sucesivamente, con todo cuanto queramos escribir en matemáticas. Además, si no estamos seguros de cómo escribir, nos resultará muy fácil, puesto que a través del propio botón tenemos acceso al manual. En este manual de Latex, en Scholarium, nos indican las principales fórmulas que tenemos que escribir. Su utilización es sencilla, solo tenemos que ir pulsando en lo que nos interese para ver los comandos y el resultado, junto a algunas explicaciones de por qué se escribe así. También tenemos comandos avanzados para cuando necesitemos introducir expresiones más complejas. Por ejemplo, para fórmulas, todas las posibles fórmulas con distintos ejemplos que podemos copiar y pegar en nuestros documentos. Con esto ya podremos escribir todo el texto matemático que necesitemos, en nuestros ejercicios y documentos de escolar.